Hola, en este vídeo vamos a aprender a instalar aplicaciones del Google Play y vamos a verlo con tres ejemplos de aplicaciones que además vamos a utilizar en otros vídeos. ¡Empezamos! Vamos a aprender lo que es y a utilizar para instalar aplicaciones el Google Play. También se puede denominar, como veis en pantalla, Play Store. Hacemos clic y esto se trata del mercado de aplicaciones de las cuentas de Google que podéis aprovechar para instalar cualquier tipo de aplicación que necesitéis. En este caso vamos a buscar dos que van a ser necesarias para intercambiar archivos y mandar correos electrónicos con nuestro trabajador o trabajadora social. Abrimos eh, este Play Store que está vinculado a la cuenta de Google que hemos creado en otro vídeo cuando creamos nuestro correo electrónico entonces le vamos a dar a buscar aplicaciones y aquí vamos a poner el primer, en primer lugar Gmail le damos a buscar y veis es esta, Gmail es la aplicación de Google para gestionar nuestro correo electrónico entonces yo ya la tengo instalada y lo que me dice es que la actualice. Le doy a actualizar. Si no, le daríais a instalar. Cuando le deis a instalar, os va a pedir permisos. Los tenéis que aceptar. Una vez instalada o actualizada, le vamos a dar a abrir. Y una vez en Gmail, vamos a ver todos nuestros correos electrónicos. ¿Vale? Pinchando en cualquiera de ellos, vamos a poder abrirlo. Y leerlo bien vamos a ver también otra aplicación que instalar del google play y esta es drive drive le damos a buscar y buscamos que sea esta google drive con este simbolito triangular verde amarillo y azul pinchamos encima y bueno en mi caso ya está instalada eh, repetiríamos la operación si no la tenéis instalada la instaláis y si no actualizar si no lo está esperamos a que haga todo el proceso de descarga e instalación una vez está instalada le damos a abrir y una vez que se abra veremos que vas a encontrar aquí toda una serie de documentos eh, si no lo habéis usado nunca eh, puede que no encontréis nada depende ¿vale? pero aquí vais a tener vuestros documentos los podéis organizar en este botón de arriba a la derecha en formato listado también ¿vale? esto es importante que conozcáis esta aplicación más adelante la veremos en otros vídeos para poder enviar archivos sobre todo si son grandes a nuestra trabajadora o trabajador social y vamos a instalar una tercera aplicación que nos va a resultar muy útil vamos a play store nuevamente y vamos a buscar en este caso, Google Fotos suele venir instalada en el ordenado, en el propio móvil. Si no es así, le damos a instalar. Damos aceptamos los permisos. Si tenéis problemas de espacio en vuestro teléfono, tenéis que intentar eliminar alguna otra aplicación. O si el teléfono lo permite instalar una tarjeta sd que lo que nos va a permitir es instalar aplicaciones en esa tarjeta sd y de esta forma liberaremos espacio esto podremos verlo en otro vídeo bien una vez instalada le damos a abrir google fotos es una aplicación para gestionar las fotos que tenemos en nuestro dispositivo móvil y sirve como galería también en sustitución de la galería que trae el propio móvil ahora lo único que quiero que sepáis es que configuréis que no haga copias de seguridad simplemente que eh, vamos a utilizarla para otras funciones que veremos en otro vídeo si lo configuramos para copia de seguridad lo que va a hacer es crear una copia de seguridad de todas nuestras fotos y vídeos en eh, nuestra cuenta de Google para poder acceder, acceder posteriormente, pero esto ahora lo vamos a dejar. Así que en este vídeo, resumiendo, hemos aprendido qué es Google Play, el, el mercado de aplicaciones para poder instalar en nuestro teléfono y tener nuevas funcionalidades, y hemos visto tres aplicaciones que vamos a utilizar en próximos vídeos para estar en contacto con nuestro trabajadora o trabajador social.